What? Y hola, oh, chicos, y estamos en... RAS! en RAS por primera vez, ya hacía tiempo que me compré el juego, ahora una semana o más o menos, y ya más o menos he aprendido lo que viene a ser jugar, el jugar y... el conseguir ítems y toda la historia que conlleva no, no, este no, maravilloso de eh. juego. Espera. ¿Qué has dicho? Perdón, no, no te he oído. En fin, el caso es que se ha hecho un guaypeo y hemos perdido todo lo que teníamos, los planos, las casas, y hemos tenido que empezar de cero. De momento yo ya tengo tres casas, dos han sido raideadas, una la he hecho yo mismo. La cual tiene una seguridad mucho más alta que las otras dos que he raideado. Bueno, como podéis ver, esta es la casa, su casa, no la mía. Yo ya tengo tres casas y las mías tienen mucha más seguridad. Por empezar, ya le he dicho que no use ventanas, pero él siempre usa ventanas. Y vamos a raidear una casa de un usuario de este servidor, el cual me cae realmente bien y me duele mucho tener que raidearle, pero... Es que es la tentación. Lo siento, Track. Si eso ya cuando me lo encuentre por el servidor le daré las cosas y sí, espero que no sepa que yo fui el que le raideó esta casa que le vamos a raidear. Ya, esto se llama portazo en la cara. ¡Dios, qué sustazo! ¿Por qué hay una granada volando del aire? Bueno, y ahora es cuando Marco Pole os deslumbra con su maravillosa puntería dándole a este caballo. Ahora iría bien tener un cuchillo porque esto es patético. Me había visto desde lejos y pensaba que... Ah no, que esa es la que tenemos que raidear. Sí. Oh, llega llegado antes que nadie. Ué. Vale, va va, va, va, va, va. Creo que le ha dado la puerta. <risa> bueno, al menos el pilar ha caído. Vale, no se está viendo nada. ¿Aún? Joder, todavía le queda la mitad, tío. Ah, no, no, no, no. Y por eso te dije que cogieras nada ¡Oh, está el armario! ¡Bulting a la web! que tiene el tope de cosas espera, ese no es Crank, es el Ed. esta es la casa de Crank no se sé, me equivocado perdón, nos vamos <ríe> oh, tiene Thompson Thompson y rifle y hoguera, tiene una hoguera esto <ríe> se habrá enterado. <ríe> Hay que ser buena gente con los vecinos, hombre <risa> Marco, por esto te voy a dar eh, la, la Thompson Oh, la Thompson, gracias Creo que está muy cabreado <risa> Es que eres tonto, ¿para que te dices que fuiste tú? Buena pregunta, porque soy buena gente, hombre Porque soy buena gente no, no, no, buena gente. O sea, sabes, no me nada aquí? De eso es, y ese sí, yo me tío ser un fan. Buenas. Perdón por la espera. ¿Muerto loco? Ah no, que roman. ¡Purras he dejo la llave! Bueno, te dejo unas cuantas cosas y enseguida vuelvo. Si quieres acompañarme a por la llave. Mira, no, ahí está. Ahora vuelvo. ¿Pero qué? Ahora qué, eh? <ríe> Pero bueno ¿Cómo que la mate? Pues si he venido a devuelverme las cosas Vale, no tengo ni idea de qué llave es esta, pero espero que alguna abrirá, ¿no? ¡Sí! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, que me mata Vale, vale, espera, espera, espera. Peace, peace ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡He dicho a mí! ¡Ayúdame! ¿De dónde demonios estás? ¡Que me muero! amigo! pesado. ¡No! Pesado. ¡Pero si ya estás muerto! Pero bueno, o sea, yo aquí vengo así en son de paz y mira lo que me hacen. O sea, esto es normal. Y lo siento mucho por la idea, es que... Pensaba que estaba más, más cerca más. y digo, va, Este me va a raidear cuando tenga más equipación. <ríe> así que pues... Yo no raideo. Debo ser la única en el server que no raidea, pero... Por si acaso. No, rompo, eh. no rompa los pilares. No rompa los pilares, porque Los pilares son fuente de vida. Los pilares... ¿No? Es un de litroque, tío. ¿Pero esto qué es? Bueno, hay un cadáver, así que vamos a hacer un poquito de comida. Para la gente. Sí. Espera, ¿soy yo? Ah. ¡Hombre, ya! Ah, no, que está vivo. ¡Ah, ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, es que nos mata! No, que está muerto. Ha caído, se ha perdido. Oye, y esta es... No me digas. ¡Lol! He muerto de frío! ¿Tambio? ¡Ese espato Es... Es pato. ¡Me, ¡Me cago un <risas> ¡Hombre! <risas> y bueno chicos, y aquí acaba Ras por hoy. Y como podéis ver, esto sí que es mi casa. En realidad solo es el cuadradito este de piedra en el cual me acaban de encerrar. el resto son muros de protección. ¿Y oís eso? En medio del agua. Así que bueno, al final todo acabó bien, Perimorada y Patos me pusieron en su clan, y no sé si os está gustando Rasta, a mí me está encantando, de hecho un día de amanecer, tuvo que venir el mismo solo de decirme, ¡te a dormir! Así que pues nada, no, si dais un like estaría eternamente agradecido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Pilla el Campfire, pilla el Campfire, eso es, es lo mejor.